Una democracia es un, un tipo de, de régimen político que no funciona, que no tiene legitimidad sin la gente. ¿Qué significa la gente? ¿Cómo se incorpora la gente a los procesos de autogobierno? Es una cuestión compleja que tiene muchos matices y muchas versiones. Yo diría un par de cosas eh, así brevemente. ¿no? Lo primero que solemos tender a identificar la, la participación ciudadana con la participación directa en procesos de toma de decisión. Y yo siempre he concebido la participación ciudadana como algo muchísimo más amplio, que tiene que ver con la implicación de, de la ciudadanía en general en su propio autogobierno. Eso va desde la información, eso va desde la deliberación, eso pasa también en algunos casos, pero no necesariamente en todos, por procesos de, de toma de decisión. ¿no? Pero lo, lo fundamental es que me parece que tenemos que invertir un poco el punto de vista. Siempre pensamos que la participación es un derecho que tenemos las personas y pensamos poco que es una obligación de como ciudadanos tener una, una formación, un punto de vista razonado, equilibrado, argumentado acerca de las cuestiones comunes ¿no? que tiene que ver con temas tan distintos como por ejemplo el consumo. ¿no? O sea, el modo que tenemos nosotros de consumir la idea está de hacer política con el carro de la compra como ...cómo cuidamos nuestro medio ambiente particular... ...qué tipo de, de, de relaciones establecemos entre los sujetos... ...cómo nos comunicamos entre nosotros... ...todo eso es participación ciudadana, todo eso es política. ¿no? Bueno, lo primero que yo diría es que hay un gran contraste... ...en nuestra sociedad entre el ritmo de innovación, de cambio... ...de adaptación, eh, de creatividad... ...que hay en el espacio técnico, científico, cultural y la lentitud, el carácter casi ritual de la política, eh, que sigue con unas fórmulas del siglo XIX. Ese contraste ese, ese contraste es algo que tenemos que superar. Por tanto, primera idea, yo diría, la política tiene que ser capaz de gobernar una sociedad del siglo XXI con instrumentos nuevos, no con instrumentos de, del siglo XIX. En segundo lugar, mmm, no se trata tanto de que la política eh, en sus procesos innove de una manera vertical, manteniendo esa relación jerárquica con respecto de la sociedad, como de aprovechar la, lo, que, lo que se suele llamar la inteligencia distribuida, es decir, la, el saber que hay disperso en la sociedad. En estos momentos eh, no, se da, no, no estamos en, una, en un tipo de organizaciones políticas en las cuales la inteligencia está en el gobierno, en los que tienen el poder, ...y hay un, enfrente una masa inerte de gente ignorante... ...más bien es al contrario, ¿no? Más bien lo que ocurre es que para cada uno de los temas... Eh, ...que se trata de gobernar, el saber está fuera de los gobiernos... ...entonces el gobierno o los gobiernos a los distintos planos... En, ...en el plano local o en el plano internacional... ...lo que tienen que hacer es aprovechar, articular, mediar, moderar, equilibrar... ...ese conocimiento que ya está disperso en, en la sociedad. Bueno, fundamentalmente voy a, voy a explicar cómo... Eh, el tipo de problemas que tenemos hoy en día las sociedades contemporáneas requieren de entrada una gran movilización cognitiva. Hace falta para resolver asuntos que tienen que ver con la crisis eh, climática, migratoria, las consecuencias de la, de la robotización y de la inteligencia artificial, la digitalización, Todo eso, para todo eso hace falta no solamente voluntad política, no solamente poder, sino que hace falta también conocimiento. Y esa sería la primera idea. La segunda idea es que, la democracia, las democracias son, por su propia naturaleza, precisamente porque eh, reparten el poder, eh, piensan en el equilibrio institucional, eh, tienen plazos de gobierno, etc. Son sistemas que, por su propia naturaleza, son más capaces de articular esa inteligencia distribuida que sistemas centralizados como puede ser el, las monarquías absolutas o, o los autoritarismos en general. ¿no? Pero, eh, y por lo tanto, es, es previsible esperar que las democracias tomen mejores decisiones que regímenes que no son democráticos. Pero en última instancia voy a, voy a defender que eh, la legitimación de la democracia no se debe a que tome buenas decisiones, sino que se debe a que la última palabra la tiene la, tiene la ciudadanía. Cómo se articula el poder de la gente con el poder de los expertos es un, es un asunto que, que me requerirá un poco de tiempo para ...para explicar y ahora solamente puedo avanzar en titulares. Se titula Una teoría de la democracia compleja... ...y es un libro que me, me ha llevado muchos años. Eh, es el resultado de, de por lo menos 20 años de, de, de trabajo... ...en el que también he publicado otras cosas... ...pero ese era mi proyecto fundamental... ...y donde defiendo que la, que la democracia necesita... ...una gran transformación y que esa transformación... ...tiene que ver con que la mayor parte de nuestros conceptos políticos... ...fueron diseñados y pensados hace 300 años aproximadamente... ...en unas sociedades pequeñas, limitadas, sin muchas, eh, bastante autárquicas... ...sin artefactos tecnológicos del estilo de lo que pueden ser... ...los fondos derivados financieros o, o, o la inteligencia artificial... ...y hemos pasado en 300 años a una enorme carga de complejidad y nuestros conceptos políticos y especialmente eh, todo lo que tiene que ver con la, el funcionamiento de la democracia no ha evolucionado en consonancia con esto. ¿no? Y creo que bueno, es una aportación a cómo pensar, a cómo darle a la, a, al sistema político una mayor complejidad en sí mismo precisamente para que pueda tramitar toda la, la complejidad que tiene delante.